Hola, muy buenas noches a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Disculpad, pero hemos intentado conectar a las 10, hemos hecho un primer vídeo, pero debido a los problemas de conexión que hemos tenido, no hemos podido seguir emitiendo. Vamos a intentar a realizar esta entrevista hoy, si por cualquier cosa no pudiéramos acabarla o no se pudiera haber transmitido por completo, eh, la haríamos la semana que viene. Entonces, eh, creo que eso debe dejar de dejarse bien claro porque no prometemos, no prometemos nada, no somos como, como los políticos. Pedro Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Eh, bueno, lo siento mucho por la conexión, por los problemas que estamos teniendo. Eh, bien, esperamos que podamos completar la entrevista. Es que, no sé, parece, parece que el problema es de mi conexión, pero a ver si hay suerte y, y todo sale bien esta vez. Y si no, pues como tú has dicho... Por supuesto que quiero hacer la entrevista y la semana que viene volveré y ya intentaría coger otra conexión para, para evitar estos problemas. Genial, yo me alegro que haya decidido participar, que te involucres, que colabores, que participes con este programa de Movimiento Civil. Decir que Pedro Crespo, para los que no lo conozcan, es uno de los mejores financieros españoles que tenemos en el Reino Unido. Hoy Pedro viene al, número, al programa número 19 de Movimiento Civil y para mí es un placer y un honor porque a Pedro lo conocí personalmente en la ciudad de Aberdeen, donde yo resido, y él también. Y me ayudó desde el primer momento mucho para que me pudiera, en fin, adaptar a, a la ciudad. Me prestó unos libros para mi inicio de, de máster y siempre ha estado ahí cuando se la ha necesitado. ¿eh? Cuando los españoles estamos fuera del país, siempre requerimos el apoyo, el apoyo mutuo. Como ya os, os he comentado en el día de hoy, Pedro Crespo tiene 32 años, es nacido en Granada, lleva residiendo en el Reino Unido desde el año 2013, es decir, 7 años, ha estudiado la licenciatura de Economía en la Universidad de Granada, un máster de Marketing y Administración de Empresas en la Napier Edinburgh University. Eh, también Pedro ha conseguido un extraordinario máster en Finanzas y Contabilidad por la Universidad Robert Gordon de la ciudad de Aberdeen, en cuanto a su magnífica experiencia laboral, eh, Pedro se graduó en el año 2012 en plena crisis laboral y financiera, por lo que las oportunidades de empezar su carrera profesional en España fueron mínimas o muy escasas. Eh, tuvo la posibilidad, Pedro, de realizar las prácticas durante seis meses en una asesoría laboral, pero no tuvo posibilidad de continuar ya que la empresa vio más oportuno buscar personas que hicieran prácticas. Por lo tanto, el talentoso Pedro Crespo se eh, mudó a Reino Unido para mejorar su formación académica y su nivel de inglés, ya que lo consideraba fundamental para mejorar su carrera profesional. Estuvo viviendo Pedro en el sur de Inglaterra, en Portsmouth, durante un año, hasta que consiguió un nivel de inglés suficiente para conseguir plaza en un máster. Posteriormente, Pedro se trasladó a la ciudad de Edimburgo para estudiar eh, residió allí por dos años hasta que terminó sus estudios. Durante ese tiempo compaginó eh, sus estudios con el trabajo en una cafetería y discoteca los fines de semana. Todo esto para conseguir pagar su factura y no depender absolutamente de nadie. Al finalizar tuvo la oportunidad de trabajar como encargado del departamento de marketing y ventas en un pequeño hotel de Oban en la costa oeste de Escocia. Cuando su contrato finalizó, intentó buscar trabajo en España, ya que tenía experiencia laboral, buen nivel de inglés y un máster. Se llevó una gran desilusión al ver las condiciones pésimas y explotadoras que le ofrecían en nuestro país. Por lo tanto, decidió mudarse a Aberdeen, donde tuvo la posibilidad de trabajar en una eh, empresa pequeña relacionada con el sector del petróleo. En esta empresa, Pedro trabajó en el departamento de marketing y finanzas y además tuvo la oportunidad de compaginar su trabajo con sus estudios. Al finalizar, Pedro cambió de trabajo a una empresa multinacional, GE Oil and Gas, donde tuvo la posibilidad de adquirir más experiencia con gente de diversas culturas, donde Pedro ha gestionado el área de ingresos y pérdidas del área de servicios para Reino Unido. Además, mejoró su capacidad de expresión al trabajar en un entorno con más exigencia. No solo eso, sino que también Pedro pudo realizar un programa interno para la especialización en finanzas y contabilidad. Durante su tiempo en GE también estuvo estudiando para prepararse el curso de ACCA, para ser charter Accountant y poder tener más posibilidades de progresar en su carrera. Eh, ya por último, deciros que Pedro eh, durante estos últimos cuatro, tres años, durante estos tres años ha trabajado en G, pero decidió dar un salto en su carrera profesional y buscar un nuevo desafío en otra empresa donde tuviese la oportunidad de trabajar en un puesto con más responsabilidad y trabajar con otra gente y ambiente de trabajo diferente que le ayudara a poder desenvolverse en nuevos ambientes. Por ese motivo, se cambió de empresa para trabajar en Wood PLC, una empresa multinacional que ofrece proyectos de ingeniería a empresas petroleras. Durante el último año, Pedro ha estado desarrollando un trabajo en el cual tiene que gestionar un equipo especializado en el área de costes de personal, costes externos y la reducción de gastos en proyectos de gran escala. Una de las frases de Pedro que van a quedar para este programa de Movimiento Civil es Mi consejo para todo aquel que quiere un mejor futuro es que sea valiente y no se limite al mercado nacional porque hay más oportunidades fuera de España donde se puede progresar y el esfuerzo es recompensado. Así que Pedro, darte mucho las gracias por estar aquí, espero que me escuche. No sé si hay algún sí. problema con la conexión. ¿Me escuchas bien? Estupendo, esperemos que siga así. Eh, bueno... Solamente ya lo que quiero decir es que gracias por la presentación, que más o menos cubre casi todo lo que ha sido mi aventura en Reino Unido. Obviamente hay pequeños detalles, ¿no? Pero los mayores logros que, que he tenido durante mi estancia en Reino Unido, pues lo han mencionado, ¿no? Y luego, pues, para añadir, digamos, ¿no? A la última frase que has dicho, otra cosa que considero muy importante, es no ser conformista. Y pienso que la gente debe ser inconformista y ambiciosa. Y eso es lo que puede hacer digamos que la gente progrese eh, personalmente, profesionalmente, y es lo que le ayudará en el futuro a conseguir sus metas. Porque es un problema que yo considero que le pasa a mucha gente en España. El conformismo y el decir lo que hay y tengo que aceptar lo que hay. Y, y por eso nos va como nos va en muchas cosas, porque mm. la gente tiene que ser ambiciosa y tiene que proponerse metas y, y, y luchar, porque es así, nadie mm -hmm. te regala nada. Y sí, sí. Y tener mí, objetivos no, en la vida ¿no? para conseguir sí. esa, esas metas ¿no? y, y, y sobre pues sí. todo, Pedro, como tú has comentado, la, la iniciativa fundamental no ser una persona que, que persiga sus sueños y que no, no se deje llevar siempre como pasa en España. Por, ese, por esa crítica, intentar ponernos palos en la rueda a aquellos que intentan avanzar con sus proyectos empresariales, a nivel laboral. Y me parece muy aceptada tu, tu perspectiva, tu percepción de, de la realidad española. Es así, es así, sí, sí, y ese es el problema. Por eso tenemos la precariedad laboral que hay en España, porque si tú no aceptas unas condiciones pésimas, como tuve la oportunidad de comprobar cuando intentemos... Sí. Disculpa, Pedro, si, si me permite, vamos a ir tratando todos los temas, te voy a preguntar sobre sí. todo ello. Va, sí. Voy a empezar por, por la primera pregunta. Quisiera que todos los espectadores del Movimiento Civil estuvieran ya conectados, nos pudieran preguntar, porque a medida que vaya pasando la entrevista, os vamos a dar paso a ustedes para que también podáis participar en la noche de hoy. La primera pregunta, sí. Pedro, que te quería hacer, es, eh, ¿cómo ves la situación actual? Eh, ¿Cómo te ha afectado a ti personalmente? Eh, pues, me ha afectado negativamente, pero como a tanta gente, ¿no? Eh, la situación y la crisis del COVID ha tocado muchos sectores, pero uno de los más perjudicados ha sido el sector del petróleo, y al igual que la hostelería y, y el turismo, ¿no? Pero, pero, lo que a mí me respecta pues sí ha habido un, un impacto importante porque el precio del petróleo ha bajado mucho y, y la empresa en la que yo estoy, pues básicamente todos los trabajos que realiza, la mayor parte se realizan en el sector del petróleo. También hacen trabajos con energías renovables y otros tipos de industrias nucleares y todo esto, pero mayormente petróleo. Entonces… Hay un poco de inseguridad. Ha habido despidos en la empresa, eh, se hablan de recortes, eh, y, y obviamente también te dan un poco de tranquilidad el saber que si tú eres, digamos, como completo con tu trabajo y ven que eres una persona importante para la empresa, pues siempre intentarán desprenderse de la gente menos útil o que consideren menos necesaria ¿no? Por el momento, bien. Eh, Ojalá que la cosa vaya mejorando y no haya problemas, pero sí, la ¿Está disculpa, Pedro, ¿estás trabajando desde casa ahora mismo? Sí, sí, sí, trabajo a distancia. La situación, bueno, como, como, como tú sabes, que, Abri que vive en, en Aberdeen, todas las empresas están cerradas, la oficina y la gente trabaja a distancia. Y lo que es la medidas de desescalada son van un poco más con retraso en, en respecto a España, entonces no tengo intención por la última comunicación que he recibido es que piensan que volveremos a finales de agosto o septiembre a la oficina, pero no está claro todavía el protocolo. Y, y mientras tanto, pues claro, trabajamos a distancia, teletrabajo y eso ha sido lo que me ha permitido, pues, venir a España cuando levantaron las restricciones de cuarentena y y estar aquí con la familia, porque vivimos solos, es una de las cosas que se lleva peor, ¿no?, de estar en el extranjero, la, no estar con la familia, y eso, pues, es un, una oportunidad que, que, que se me ha dado, y aquí estamos hasta que hasta que mi mujer regrese, porque ella trabaja en hostelería, y uh -huh. cuando ella tenga que regresar a su puesto de trabajo, pues, regresaremos, posiblemente. Regresaréis. Sí, sí. Bueno, Pedro, sabes que yo te admiro personalmente, no solo por tu gran experiencia laboral y profesional, sino también por cómo eres como, como persona. Desde el primer momento que, que me puse en contacto contigo, siempre has tenido, has tenido la voluntad de, de, de la ayuda, ¿no? de la cercanía, y eso te lo, te lo agradezco. Debo de reconocer a todos los oyentes que Pedro me, me dejó unos libros de inglés para yo poder a, acceder al máster, que voy a empezar en, en septiembre y, y me, me encanta que haya una sintonía muy buena entre, entre los españoles en, en el extranjero, no solo dentro, que es lo que estamos intentando, que la haya dentro, sino también fuera. Por cierto, Pedro, te quería preguntar, porque llevas ya ¿no? un, unos días en España, ¿cómo te has encontrado aquí eh, la situación después de, de vivir en un país eh, como Reino Unido durante, durante ¿no? eh, el coronavirus y, y donde este coronavirus ha afectado también de forma muy, muy importante en el país? A ver, la verdad es que me resultó un poco impasante y creo que es lo correcto que, que la gente tenga que llevar mascarilla, porque en Escocia no era obligatorio el uso de mascarilla en, en espacios abiertos, solo en espacios cerrados y supermercados y, y cuando no se podía guardar la distancia de seguridad. Eh, eso creo que es una medida aceptada aquí porque Escocia ha acabado tomando esa medida, no Está, bueno, hace una semana creo que se ha hecho el uso de la mascarilla obligatorio. Y, y luego he notado pues, que la gente, aunque allí en Escocia el uso de la mascarilla no es obligatorio, creo que la gente tiene, está más concienciada ¿no? con el tema de guardar la distancia o, o sea, también porque pienso que la gente allí ¿no? es más respetuosa. ¿no? Entonces, cuando saben que, que está afectando a tanta gente, ¿no?, y que está teniendo este efecto tan negativo en la economía, pues la gente también, obviamente, quiere salir como aquí en España, ¿no?, y todo... Y la gente, la gente allí parece ser, ¿no, Pedro?, que se implica más, ¿no? Eso es lo que yo sí, noté. Se implica creo. más, sí, se implica más, y sobre todo eso, que yo he notado que aquí gente no es responsable, hay alguna gente que, que la para pasear o algo y como que, que no considera oportuno la mascarilla o como que piensan que todo está solucionado ya es un error porque uh -huh. no se puede bajar la guardia y, y se está viendo, ¿no? Por el tema de los rebrotes ya es por la responsabilidad de la gente, básicamente. Sin embargo, en Escocia, pues yo creo que la situación está bastante controlada, pero han sido precavidos, han decidido retrasar la apertura de restaurantes y hoteles, pero para tener la certeza 100% de que están bajo control y con una medida estricta, ¿no? Para garantizar la seguridad de la, de la gente, ¿no? Cuando asiste a este tipo de establecimientos. Uh -huh. Y eso, eso está bien. También he visto que tienen un programa de ayuda a los trabajadores muy bueno. Eso es una cosa que he visto muy bueno en Reino Unido, porque el gobierno cubre hasta el 80% del salario total de una persona ¿no? que ha, ha entrado en ERTE. Y el famoso FRLO, ¿no? El famoso FRLO, exactamente. Es el programa, el, la, el ERTE de Reino Unido y, y eso pues… Eh, es más realista, ¿no? Porque el Gobierno se ha comprometido a igualar hasta 2.500 libras, ¿no? Hasta una persona que tenga un sueldo de 2.500 libras, que, que es lo, lo normal, ¿no? Para darte la posibilidad de continuar con tu ritmo de vida habitual. En España la gente, pues, claro, ha repercibido los artes, pero con menor cantidad, ¿no? y, pero bueno, que, que en el fondo los artes se han dado también, ¿no? que eso más o menos se han cubierto también a los trabajadores. Yo lo que me quiero referir con el tema del coronavirus es que creo que la gente está más concienciada allí, me parece, que la gente Ajá. es más respetuosa, se toman las cosas más en serio y en España pienso que mucha gente no, no es responsable o piensa que esto ya ha pasado y y todo el mundo puede ya hacer lo que quiera, y, en, y eso es lo uh -huh. erróneo. Vamos, esto es lo que va a provocar rebrotes y, y, y esperamos que no vaya peón, cosa. Uh -huh. eso es peor las cosas. Bueno, Pedro, te preguntan ya desde el público. Vamos a dar paso a la primera pregunta de Movimiento Civil, una seguidora nuestra, muy fiel nuestro, a nuestro programa, María Luisa Cortés. Hay muchas dudas, Pedro, sobre la veracidad de la pandemia. ¿Qué opinas? <risa> ciudad de la pandemia. Información se oculta, pienso, en todos los sitios. Eh, que Algunos países lo hagan con mayor discreción que otros, pero Reino Unido ha tenido un número alto de contagios y muertes. Y al principio no se le dio tanta relevancia. ¿no? El país no quería tomar medidas drásticas como se estaba viendo en España o Italia. Eh, que al final se ha demostrado que tenían que hacerlo, ¿no? Que, que era la única solución para evitar que la gente se contagiara y, y se descontrolara. Entonces, ¿qué, ¿qué opinión se tiene de España en el extranjero? Pues se si piensa que, que el número de muertos, pues, que a lo mejor no es el real. Que si se piensa pues que en comparación con otros países, pues, es un número... Más bajo y, y claro, los contagios son similares. Entonces, ahí puede haber un poco de, de que hayan intentado disimular o ocultar información. En cuanto a la gestión, pues parecida en el fondo, porque Reino Unido también optó por cerrar todos los establecimientos, hoteles, la oficina cerraron y, y solamente se dejó el trabajo, los negocios esenciales, ¿no? El, el tema de de alimentación y poco más y, y en España pues eso fue parecido, han optado por los ERTE, lo único que, que la diferencia en el, los ERTE es pues, que allí se ha cubierto el sueldo total ¿no? de un trabajador y, y por lo demás son parecidos ¿no? en cuanto a la gestión y las medidas que han tomado. Que, uh -huh. que hayan ocultado más información pues eso ya Puede estar en duda ¿eh? de que se haya dado toda la verdad. Eso ya que no, lo, o sea, lo juzguen lo, lo los propios para. tribunales de oficio, ¿no? que, que sean ellos los que decidan. Bueno, Pedro, como conocedor de Reino Unido que eres, porque has vivido allí siete años, te quería preguntar, porque has hablado de que allí tú has encontrado eh, las mayores oportunidades de tu vida en tu carrera profesional, te has podido desarrollar en varias empresas, en el área de marketing, de finanzas, de contabilidad has estudiado sí. dos másteres, ¿no? Uno en Edimburgo y otro en Aberdeen. Eh, ¿Por qué piensas que en Reino Unido, en ese país, se valora tanto el talento, la formación, además del trabajo? Y en España, en cambio, siempre nos conformamos con, con tan poquito, ¿no? Sí, eso obviamente tiene un problema de base. Eso todo viene desde la base. Yo creo que es desde la sociedad en general, ¿no? Desde cómo la gente se educa, luego cuando se va a la universidad, las oportunidades que se dan a, a los estudiantes durante sus estudios, ¿no? Para una vez que ya terminas tus estudios, salidas profesionales, ¿no? Creo que es un problema importante en España que, que no hay pues instrumentos de ayuda o, o práctica o, o gestión de las universidades para ayudar a los estudiantes una vez que se gradúen, ¿no? Es lo que yo vi cuando me gradué. Existe, de... ¿no, Pedro? Poca conexión en España entre lo que es la universidad y las empresas, ¿no? En, en Reino Unido sí. parece que existe unas mayores sí. sinergias, ¿no? Entre, entre ambas instituciones, sí. ¿no? Entre la, la institución de la empresa y la, y la universidad. Exacto, exacto. Sí, siempre todas las empresas medianamente, de un tamaño mediano grande y multinacionales todas, dedican todos los años un número de puestos para recién graduados ahí tienen sus programas para graduados y gente que termina y sus carreras y se les da la oportunidad ¿no? de empezar, porque ese es principalmente un problema en España. La gente no tiene oportunidad de poder empezar, por lo cual es muy complicado progresar si, si las empresas solo buscan gente con experiencia y, y te dicen, no tienes experiencia, pero ¿quién te da la oportunidad ¿no? de, de coger la experiencia? Ahí está el problema. Entonces, uh -huh. eso es un principal un problema. Luego también veo pues, la gente también, ¿no? Eh, la, cultura, la cultura de empresa, también veo que, que se le da importancia y se intenta estimular y motivar a la gente joven. Se les da posibilidad de, de progresar, de formación, como tú has comentado, ¿no? Durante, mi, mi, durante mi, cuando trabajé ¿no? en la empresa esta familiar de Aberdeen, yo tuve la posibilidad ¿no? de compaginar mis estudios con mi trabajo. Posiblemente en España muchas empresas me dirían, no, no puedes estudiar, ¿no? tienes que estar trabajando y no vas a trabajar media jornada para poder compaginar tu estudio. O, entonces, pues eso es una cosa que la empresa valora y, y te respeta y además bien tú te quieras desarrollar y formar, ¿no? Entonces, te Ajá. ayuda a la gente que progrese y, y se forme. Ajá. Hay Igual un aspecto que... que te quería que te quería hacer referencia dentro de lo que es el mundo de, de la empresa y, y eso lo he descubierto yo en el, en el Reino Unido. A ver si tú también podrías ¿no? añadir algo a esto que voy a intentar ahora explicar. Yo en el Reino Unido sí. lo que he observado, Pedro, es que existe un mercado laboral mucho más flexible que en España. Es decir, es muy fácil poder incorporarte a, a una empresa, rápidamente haces una especie de, allí, ¿cómo, cómo le llaman? Eh, una, una pequeña internship, o le llaman una especie de aprendizaje ¿no? eh, inicial, donde ellos te prueban, donde ellos mm. eh, te ven la, las capacidades que tienes y a partir de ahí apuestan por ti, porque es un mercado, como digo, muy, muy flexible. En España, en cambio, es un mercado más rígido, se impide menos la contratación y se sobreprotege al trabajador. Hay personas que pueden estar en España 20, 30 años trabajando para una empresa, que es un meritazo en sí, pero claro, como el mercado es tan poco flexible, la gente no se forma constantemente. Y en el Reino Unido vemos que es muy fácil incorporarse al mercado laboral, también eh, es muy fácil así poder desplazarse o moverse de una empresa u otra y también facilita eso lo que es la formación, el aprendizaje continuo. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Crees, ¿Crees que es así? ¿Que ese es el secreto del éxito de Reino Unido, su mercado laboral? Sí, pienso que el modelo que ellos tienen, eh, en el cual se premia al esfuerzo, ¿no? Ya la persona con, que es constante y, y, y, y intenta mejorar ¿no? Por su formación, tanto trabajo como su formación académica, pues se le sí si tiene oportunidades y se, le, y se valora. Y eso es una cosa que en España, como tú has comentado, pues no, no se fomenta. Incluso la gente ya pierde el interés, desmotiva, ¿no? Porque ven que no hay posibilidad de crecer, no hay posibilidad de progresar. Y, y dicen, mi sueldo no va a mejorar o yo tampoco voy a poder la cosas, ¿no? Porque, porque ven que están estancados y entonces... La gente no es productiva, ese es un problema que veo en España. La gente no es productiva, las empresas no son productivas porque no tienen ese mercado laboral que, que, que haga que la gente no esté intentando mejorar profesionalmente, académicamente y con metas, ¿no? Y siempre intentando mejorar. Sin embargo, en España la gente es conformista, ya llega un momento en el cual no tienen interés por aprender nada nuevo y ya no, no son productivos. Y eso yo pienso que es un problema y creo que es uno de, también de los motivos de que los usuarios son más bajos. Porque la gente y las empresas no son tan productivas como en el resto de Europa. Y eso es por lo cual hay, digamos, más precariedad laboral. Porque, claro, no se fomenta a la gente, no se les forma, no se les instiga a que progresen. Y, claro, las empresas grandes pues, posiblemente tengan algún programa interno que puedan fomentar o intentar... Ayudar a la gente a promocionarse, pero cuando estamos hablando de empresas medianas, pequeñas, como no hay esa flexibilidad en el mercado laboral, es complicado moverse, pues no ayuda, no ayuda y la gente se estanca y ya piensa que, uh -huh. que no va a poder uh -huh. aspirar a otra cosa y ya es como, me conformo con esto, esto es lo que tengo y no esto, hay esto es lo cosa. que hay, ¿no? Eso es lo esto, poco, esto, Aunque esto es las lo que condiciones es, sean muy malas, ellos aceptan exacto, esas condiciones porque, porque no aspiran... A más y, te, y tampoco porque el mercado posibilita que haya otras opciones. Entonces ya la gente se desespera, uh -huh. se frustra y, y decide coger Exacto. aquello que, que, que le queda. No a, no tienen más remedio. Claro. Una, una pregunta eh, te iba a hacer, Pedro, porque llevamos ya 25 minutos de programa. De momento no hemos tenido más problemas con la conexión. Esperemos que, uh -huh. que esto aguante, yeah, claro. que, esto, que esto dure. Hay muchas personas que se están sumando ya al directo porque estaban deseando verte y conocerte. Eh, quería hacerte una pregunta, sé que no, no va a ser sencilla, eh, es quizá un poquito personal, porque sabes que los españoles cuando estamos fuera, pues dejamos a la familia, no podemos comunicarnos ¿no? Eh, con ellos de la misma manera, siempre telemáticamente, y quieras que no, eso genera un poco de tristeza ¿no? y, y de desarraigo, el, el vivir fuera de tu país. Entonces te quería preguntar si, si Pedro, eh, eres positivo o negativo, respecto al futuro inmediato de España, ¿temes? ¿Temes en no poder regresar a trabajar nunca más en tu país? Una pregunta complicada, ¿eh? Porque nunca se quiere perder la esperanza, ¿no? Y siempre tengo esa esperanza de poder regresar, pero la realidad es que llevo ya siete años viviendo fuera y cada vez que lo intento, y busco algún un trabajo en España, pues acabo frustrado e irritado por las condiciones explotadoras y, y por, por lo que se ofrece, ¿no? Básicamente, ¿cómo se, te, ¿cómo se valora tampoco no el esfuerzo de una persona, tanto académica como profesionalmente, durante tantos años? Y que luego te digan, es que no se puede ofrecer más, es que el mercado de España es este y, y, y no podemos hacer otra cosa. Y, y, claro, ahora cuando ha desaltado todo el tema del COVID y toda la situación que, que va a traer, ¿no? Toda la crisis que, que va que a llevar, ¿no? eh, y, y la recuperación lenta que, que le espera a España se viene complicado Y, y sobre todo, como yo ya tengo enfocada mi carrera profesional, que yo ya tengo experiencia internacional, no tengo experiencia en España. Entonces, casi que mi, mi carrera está más enfocada ya a, al mercado internacional que el mercado nacional, ¿no? Casi que, a no ser que vaya a trabajar una empresa multinacional, que tenga sede en España o algo, que lo veo difícil, ¿no? Porque, claro, creo que puede ser un frenazo a mi carrera profesional y que me puede perjudicar, ¿no? El, el volver a una empresa en la cual no haya esa posibilidad de progresar o en el que se valore el esfuerzo y y que quede un poco hay, un, hay un periodista que yo lo escucho con mucho fervor porque me gusta los planteamientos que hace, se llama Lorenzo Ramírez, participa en el programa de la voz de César Vidal y habla que en España uno de los graves problemas que existe en el mundo de la empresa, no sé si tú estarás de acuerdo con lo que Lorenzo plantea, es que no hay competencia entre las empresas. Es decir, si vas, por ejemplo, a Telefónica, ves que Telefónica te ofrece una banda ancha y unos precios Absolutamente abusivo en comparación a otras operadoras porque, claro, ellos copan el mercado, existe un oligopolio tremendo y también las grandes empresas en España, eh, Pedro, tienen una especie de, de contacto directo con el sistema o con, con los políticos, es decir, existe en España una relación política-empresa que cuando los políticos pasan ¿no? su tiempo en, en, en el Congreso, son jefes de partidos o incluso son diputados, Pueden aspirar a, a formar parte de una empresa después de esos cuatro o ocho años, depende del tiempo que cada uno pase, y en cambio en el Reino Unido parece que la política y la empresa están mucho más, más, más separadas. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esto a ti? Es eh, eh, así, totalmente de acuerdo con lo que has descrito. La política en Reino Unido no tiene esa relación directa con las grandes empresas y, y es muy raro, no sé si habrá algún caso, de, de políticos que una vez que se han retirado de la política hayan acabado en puestos de ejecutiva en una gran multinacional. Sin embargo, en España lo que se ve, ¿no? Y es, una, es evidente que se ha hecho durante mucho, mucho tiempo y sigue así. Y es una pena y eso de verdad que desmotiva e irrita porque hay gente preparada mmm, académicamente, profesionalmente, que, que, que está preparada, ¿no? Y competente para, para tener esos puestos y no, y no se lo da. Solo se le ofrece el puesto a, al político de turno que le han hecho el favor y, y le ha dado durante su año en política, algún favor, alguna cosa que, que luego tienen que, que dar de vuelta, ¿no? Básicamente siempre siempre hay una historia detrás, ¿no? De todas estas incorporaciones de la gran empresa. Seguro que hay un motivo Ajá. por el cual Ajá. lo han elegido. Aquí comenta, comenta Uge Villalba, me encanta escuchar a la gente que entrevista. Eso... Es que la gente que viene al programa son gente muy, muy interesante y, y con experiencia, ¿no? Tanto vital, de vida, sí. profesional y, y, y también personal. Eh, Pedro, te quiero hacer una pregunta. A mí no me gusta ser futurista, pero, hombre, a veces tenemos que ponernos a pensar si la situación en España va a empeorar mucho, no va a empeorar, cómo va a ser, qué perspectivas tenemos. Eh, hay una chica que ayer participó en el programa, Rocío Cortés, esta mañana eh, me escribía un mensaje, me decía, ah, Pedro Crespo va a participar en tu programa, y, y ella tiene mucho interés por saber la opinión que tenéis los españoles que vivís en el extranjero. Ella te preguntaba, sé que es una pregunta muy difícil, histórica, y, y a lo mejor no, no te puedes meter en, en detalle, pero si eres, eres economista, sabes de, del mundo de las finanzas, y puedes aquí hablarnos un poco más concretamente, la pregunta es, ¿Crees que en España vamos a vivir la crisis más fuerte de los últimos 200 años? ¿Crees que va a ser esta crisis una de las mayores que vayamos a tener? Te voy a ser sincero. Creo que sí sería la crisis más grande si no fuese por la ayuda que va a recibir por la Unión Europea, si no tuviera el apoyo de la Unión Europea. Porque es la que va a sacar a España de la miseria, hablando en claro, ¿no? porque... España tiene una situación perca feísima y, y, y la Unión Europea va a dar mucho dinero a España para intentar pues, salvar empresas o, o, o dar ayudas para que las empresas no despidan, no sé. Pero si no fuese así, seguramente sí. ¿Crees que Sobre ese todo... dinero va a, ser, va a ser bien empleado por parte de los políticos en España? Esos mil millones que nos van a dar. Ahí Esa es mi duda y esa es la... Lo que yo siempre pienso de decir, viendo el historial que hay ¿no? en España, independientemente ¿no? del partido que gobierne, tantos casos de corrupción y tantos sobornos como se han visto, ¿no? y cuando llegan ayudas de, de la Unión Europea, esos fondos europeos que, que son tan complicados ¿no? y tanto dinero, de decir, si cogemos un pellizquillo, ¿quién se va a dar cuenta? ¿O dónde lo destinamos un millón de euros? Que, que Exactamente. Anda que no. Es que es, que lo, es que es muy... Es yo, que me sí, río, que... yo me río por no llorar, ¿eh? por no comenzar no, aquí, es, ponerme no. a llorar y sacar un pañuelo porque la verdad es que la situación Pero, es, es lamentable. Es una pena y, y realmente somos una economía no avanzada en Europa. Nosotros estamos a la cola de Europa en todo, en paros, la tasa más alta de paro por detrás de Grecia, estamos en la tasa más alta de paro juvenil, por lo cual... Tenemos, tenemos una, una los, los niveles de deuda, de deuda pública, dice que pueden alcanzar, ¿no, Pedro? El 150% del PIB, sí, la, la sí, deuda ya. privada es, eleva, o sea, es tremendamente elevada también, tenemos un, unos problemas de sí. déficit dentro de, de las administraciones públicas que son, vamos, mejor Entonces, ni que hay hay en España, no... Es insostenible. Eh, no puede un país seguir endeudándose, endeudándose como España, para mantener a funcionarios. Es que eso es el peor modelo para un país. Un país tiene que intentar fomentar la inversión privada y la creación de empresas privadas, porque la empresa pública está, está sostenida por los contribuyentes y, si no hay empresas privadas, no hay contribuyentes que hagan contribuciones al Gobierno. Entonces, es insostenible. Y así se está viendo que el Gobierno no para de endeudarse. Ya va, como tú has dicho, el 120% de, de deuda del PIB y las la, la previsiones que puede llegar hasta el 150. Entonces, es insostenible. Y el Gobierno tiene que reducir gastos o tiene que fomentar o incentivar uh -huh. la, la inversión privada y que se gestionen nuevas empresas. Uh -huh. quería, o... quería hacer aquí un, un matiz porque ¿te acuerdas, Pedro, que allí en Aberdeen eh, un día eh, publiqué uh, una imagen de, de Varoufakis? Él fue uh -huh. el primer ministro, bueno, no fue primer ministro, pero casi llegó, casi ese primer ministro fue ministro de finanzas griego en la época de la crisis del 2008. Y este eh, ministro griego sabe que se enfrentó a la troika, se enfrentó a la crisis más fuerte que ha tenido un país en la Unión Europea. Desde su, desde su creación y, y yo iba a acudir a verlo eh, él iba a Glasgow pero al final se suspendió y yo me he leído su libro que habla sobre la economía griega y muchos espectadores españoles quizá esto le pueda asustar pero en Grecia cuando llegaron a los niveles de deuda que España está llegando ahora mismo se aplicó un programa de recortes muy grande de un 30-40% eh, las pensiones públicas también el sueldo de los empleados públicos y funcionarios como tú has dicho que es uno de los graves problemas que tiene España, ¿no? la, la, la cantidad, ¿no? la grasa, la grasa de, que tiene España dentro de su administración pública, porque muchas de estas personas son eh, vamos, elegidas a dedo, no entran con ningún proceso de selección, son metidas a dedo, hay hasta dos millones de, de personas trabajando metidas a dedo, y al final en Grecia lo que ocurrió fue eso, ¿no? recortes masivos, la gente salió a la calle, el país sufrió hasta, hasta tres rescates, y, y, y quiero dejar esto muy claro, Pedro, porque eh, en Grecia los alemanes eh, llegaron a comprar incluso hasta obras arquitectónicas, hasta museos, el propio panteón griego en Atenas está dirigido ahora por una empresa alemana, eh, también ha pasado esto y ha llegado incluso los alemanes a comprar aeropuertos, así que fijaros la situación actual que tenemos en España, ¿no? que puede que tú, tú piensas puede ser muy parecida a la griega, ¿no? a la que se vivió en Grecia, en el. En el 2011-2012, ¿no? Es que obviamente la Unión Europea no va a dar dinero con un grifo abierto a España sin exigir nada a cambio. Seguramente les va a exigir recortes, como tú has comentado, recortes en pensiones, recortes en sueldos públicos y van a tener que reducir el gasto. Eso es evidente y si no lo quieren decir no podrán ocultarlo por ahora, pero es la realidad lo que va a pasar. Y, si no hay otra solución, España no puede seguir gastando y endeudándose como está haciendo ahora. Y, uh -huh. y claro que y claro que es preocupante porque un país con ese panorama a corto plazo, pues no puede progresar. No puede progresar de ninguna manera porque si está endeudado, todo ese dinero que pueda generar o ingresar tiene que... De, de claro, pagar, no, no va a ir, a no la va a ir para la mejora del país. Va a ir para pagar claro. lo que debe, claro. Claro, exactamente. Entonces, ahí pues va a tener un problema muy grande porque España, para intentar mejorar el mercado laboral o, o las posibilidades para la gente joven, tendría que hacer proyectos de I+D, Intentar modernizarse, formar a la gente, dar cursos, incentivar a la gente a que se forme y, y no dar ayuda sin exigir nada a cambio. Yo creo que deberían de la gente formarse o intentar desarrollar alguna habilidad ¿no? para poder aportar algo realmente. Porque... Ya, lo decía, ya lo decía Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la democracia ¿no? en Estados Unidos, la declaración de independencia. Ser dependiente de la deuda nos hace esclavos y España es esclava de la Unión Europea. Eso, eso lo sabemos todos y creo que nadie podrá estar en desacuerdo ¿no? con esta afirmación. Eh, Pedro, ahora te voy a hacer una pregunta que puedes responder si quieres y si no, no lo hagas, porque a mí tampoco me gusta hacer preguntas que tengan que ver con la ideología política ¿no? de, de cada uno, cada uno es libre de tener la, la que quiera, pero sí es verdad que aquí en este programa tratamos mucho lo que es un, la apertura de un proceso de libertad constituyente en nuestro país, que nos haga eh, ser nosotros, el pueblo español, los que decidamos una constitución, decidamos qué representante queremos elegir, el derecho y la posibilidad de revocar a esos representantes si no lo hacen bien. Y en esto estamos, en esta lucha estamos. Y, y por eso te quería preguntar a ti, personalmente, ya que has venido al programa, ¿cómo te defines, Pedro, eh, ideológicamente? ¿A qué partido político votarías si, si hubiera elecciones? Realmente no no me considero una persona extrema o extremista, tanto sea izquierda o derecha tengo pensamientos liberal en algunas cosas pero también creo que es bueno que haya eh, intervención del Estado para algunos sectores temas educación temas sanidad creo que son bienes necesarios y básicos para que se deben de ofrecer para la población pero sí tengo alguna sintonía en el aspecto de empresarial o liberal para por eso me considero una persona de centro entonces Claro, mi ideología en función, como te he comentado, pues es lo que te digo. A veces pienso, realmente el panorama que hay es que estoy desencantado con la política en España. Entonces, claro, no considero que nadie me representa totalmente bien a cómo no. es mi ideología en estos momentos. Porque Ciudadanos es ¿no? un partido que pienso que podría tener, digamos, cierto parecido o común en algunas cosas, pero también... Estoy decepcionado ¿no? con la política en general. Es que general, yo, ¿no? yo te entiendo mucho el planteamiento porque aquí, eh, bueno, invitamos a todo tipo de personas. Eh, da igual su ideología, mm. da igual su opinión, da igual mm. sus convicciones, su religión. Mm. Entonces, ¿qué planteamos en este programa? Nosotros planteamos de que en España no hay democracia. Es decir, nosotros no elegimos a nuestros representantes, Pedro, porque imagínate, si a ti te gusta Ciudadanos porque te consideras un chico de centro, imaginemos, ¿no? Que te da por votar a ese mm. partido tú vas allí, a la mesa, te sientas, eh, bueno, o, o te levantas para votar, ¿no?, en el caso de que te toque, y cuando llegas a la urna, pues tú metes la papeleta y dices, venga, voto ciudadano. Pero claro, estás votando al partido político, pero ese partido hace una lista con una serie de personas y es el partido el que elige a las personas que, que ellos quieren, que te representen a ti. Por lo tanto, tú no eres libre para decidir Qué ¿Eh? es lo que quiere. En el Reino Unido, por ejemplo, tú sabes, no sé si, si lo conoces exactamente, pero allí es la persona, eres tú el que elige a qué diputado uninominal de distrito o la circunscripción de, en, en la que vivas. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Aberdeen, sería Aberdeenshire la persona sí. que quiere que a ti te represente. Y si tú tienes un problema en tu circunscripción, porque a lo mejor, no sé, eh, has pagado por la basura, eh, por el impuesto a la basura y no te están dando un buen servicio, Tú puedes sentarte con, con la persona y discutir sobre el tema abiertamente. Mira, he tenido este problema y te lo soluciona. Y si esa persona no te lo soluciona, tú puedes coger y revocarla. Entre los vecinos podéis coger y revocar a esa persona, podéis echarla, porque no ha hecho su trabajo. Entonces, yo creo que en España el problema de base, Pedro, es que no hay democracia. No elegimos a nuestros representantes. no hay separación de poderes, los políticos eligen a los jueces, al Consejo General de Poder Judicial. Entonces, entonces, como no hay democracia, Pedro, ¿qué pintamos el pueblo español? ¿Qué pintamos nosotros? Esto es una farsa. Por eso, yo soy, yo soy ahora partícipe de la abstención activa, de, de no votar, de legitimar este sistema, intentar ¿no? eh, conseguir un sistema nuevo. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este planteamiento? Sí. ¿Qué opinas? Sí, a ver, creo que la ley electoral debería de ser revisada eso es evidente, no creo que, y, y aparte lo que tú has comentado es mucho más justo y, y representativo de la población el modelo del Reino Unido de lo que es en España porque obviamente uno aquí puede tener una ideología o puede ser, sentirse más identificado ¿no? a, a PSOE, ¿no? a gente de izquierda o, o y tal, ¿no? pero realmente luego la gente que pone en la lista no sabes quiénes son, no te dan ni idea cuando sin embargo en Aberdeen como tú has comentado, sabes que la persona que va a ser representativo de esa zona lo conoces, porque es una persona por partido la que va a representar esa zona. Entonces tú Exactamente. no puedes meter a, a cinco o seis en una lista que no conoces ¿no? y que pueden llevar a quien quieran, por parte de Andalucía ¿no? o de cualquier comunidad autónoma. Entonces, y, claro, Pedro, no, ellos, ellos, disculpa, ellos no se deben a ti. En España, los partidos políticos y las personas que representan a estos partidos políticos, al final se representan al partido, no representan a los ciudadanos. Entonces, claro, ahí el pueblo español no sabe no sabe lo que está eligiendo y, y, por, y por eso esto vivimos en, en una mentira, en una farsa y, y, y nosotros desde aquí apoyamos a, a Rubén Gisfer, claro. que te animo a que vea sus vídeos de la Guardia del Zorro donde explica todo esto más en detalle ¿no? y, y también lo que tú has dicho. Que en Reino Unido existe representación, en España no existe representación. Claro, aquí el principal problema es que no hay opciones y si tú estás desencantado, ¿no? Como yo a lo mejor podía sentirme más, digamos, idealizado, más similar al PSOE y luego con el desencanto he tirado más hacia el centro, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con muchas de las medidas que han tomado, cómo lo han gestionado, ¿no? Pero luego no hay otra alternativa, o como tú dices, de una persona que realmente tú sabes que va a representarte a ti o donde tú resides, ¿no? Puedes a lo mejor tener otro, otra ideología, pero realmente si sabes que es la persona que va a hacer lo mejor por tu región o por, ese, o por donde tú resides, pues claro, uh -huh. es lo democrático, porque muchas veces realmente tenemos que pensar ¿no? en, en, en el interés general o en el interés de uno, lo que más le va a beneficiar. Uh -huh. pero, bueno, uh -huh. Claro, ahí este ese estancamiento o esa ideología de soy de PSOE soy PP y no hay otra opción no y, y si no me gusta uno pues tengo que votar al otro y no hay otra alternativa y uh -huh. ha salido bueno, la, la otra... alternativa la alternativa la que estamos intentando construir aquí no porque sabemos sí, por que en supuesto. España eh, está eh, uh -huh. como tú bien dices no y, y tú lo conoces de hecho están la, las dos ideologías no la derecha y la izquierda uh -huh. es eh, la que nos uh -huh. ha intentado ha sido una una construcción que han hecho desde que se inició esto de, de la transición de, de la constitución del 78 y a partir de ahí la gente pues se ha ido por un lado, se ha ido por un bando o se ha ido por el otro bando. Ahora lo que pasa es que como hay tantos partidos, estos partidos se están eh, de alguna forma radicalizando más en sus posturas para dividir más el voto y dividen también más a la población. Si divides el voto, divides más a la población. Y, y eso es lo que nos encontramos eh, en la actualidad. Así que eh, por eso... Bueno, te quería hacer esta reflexión a nivel personal, te animo, te animo a que conozcas la figura de don Antonio García Trevijano, que además eh, nació en, en la misma ciudad que tú, soy paisano, él desgraciadamente falleció hace dos años, pero, pero te animo a que descubra a esta vale. figura porque él fue un disidente, un disidente de la política española, estaba en desacuerdo con la constitución del 78, porque esto es lo que nos ha llevado a la corrupción, a un sistema corrupto, sistémico, Bien que impide que, la, que, la, que, que el país pueda tirar hacia adelante Porque como tú decías antes, vivimos de la deuda, vivimos con la subvención, vivimos con la ayuda y no, no tenemos libertad, Pedro. Es que no tenemos libertad. Ni económica, no. ni libertad de expresión, ni libertad de opinión. No, no tenemos. No, no, no somos libres, no somos ciudadanos libres en España. Es que España es una sociedad que está acomodada, como tú has dicho, a recibir subvenciones o a estar dependiente de lo que puedo coger del Estado o qué puedo hacer para co cobrar el paro. o cualquier no, La cosa es coger subvenciones o, o cosas del Estado que no que claro. incentivan ¿no? a la gente y por lo cual crea el conformismo, crea esa... Pues, el está, el Estado... Lo... El Estado ha hecho dependiente a la gente y la gente depende del Estado para sobrevivir. como tú, Y sí. como tú sabes, en el Reino Unido tú recurres al Estado cuando ya no tienes otra opción. Ya cuando es la, la última opción que te queda en Reino Unido es recurrir al Estado. Eso, y eso lo sabes tú perfectamente, porque la primera idea que tiene cualquiera cuando va a Reino Unido es busco un trabajo, me formo y mejoro en mi carrera profesional. Eso te ha ocurrido ha Ocurrido a ti. ¿Sí? Te quería preguntar, eh, Pedro, ¿cómo fue tu primer año eh, en Inglaterra cuando llegaste tan joven? ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, de tu sí claro, que, que te quería comentar eso, porque pues, el cambio fue brutal, claro, el cambio cultural es muy grande. Y si le añadimos la dificultad del idioma, pues fue difícil, por lo cual, claro que creo y he conocido muchos españoles que han ido allí con la idea de quedarse y. Y mejorar su inglés y, y trabajar en el mercado británico, en el mercado laboral. Y se han vuelto al medio año o a los dos meses porque, porque no lo aguantan, ¿no? Entonces tienes que tener mucha fuerza de voluntad, tienes que saber que va a tener momentos de bajón, en el momento complicado en los cuales lo cual va a querer irte, ¿no? Y vas a decir, me da igual, lo dejo todo y me voy, ¿no? Y me conformo con lo que hay, por eso es lo que te he dicho. Porque tenemos el problema en España y la gente ya dice... No, no lo aguanto, me voy, me conformo con lo que tengo en España. Entonces, ahí está ya el problema de base, ¿no? Y, y veo eso, que, que claro que es duro. Y obviamente todo es nuevo, todo es diferente. La, la gente tiene otra forma de ser, la gente es más reservada, pero, pero luego eso sí, en, en, en el entorno laboral la gente es respetuosa, te ayudan... Eh, si sí, yo no he tenido ningún problema en los sitios que he trabajado, ¿no? que se pueden comentar ¿no? como comentarios racistas o sentirte discriminado. Yo no lo he vivido, ¿no? no he tenido esa suerte de no tener ninguna situación de esa, pero, pero también pienso que hagas como un poco más la sociedad. claro que lo hay en todos los sitios. ¿Has notado, no Pedro, los... ¿Ha notado un cambio en el Reino Unido desde que llegaste en el 2013 hasta ahora, después de siete años? Sí, he notado un cambio después del Brexit. La verdad es que el Brexit creo que ha cambiado un poco la sociedad en Reino Unido y, y fue uno de los motivos que me hizo plantearme volver, porque no sabía si realmente quería estar allí, porque pienso que el Brexit, no en Escocia, donde yo vivo, porque en Escocia el referéndum salió de, de, no salió de la Unión Europea, no fue el voto contrario, pero en, en Inglaterra sí, ¿no? y pienso que hay mucha gente en Inglaterra que que no quiere inmigrante o que consideran que los inmigrantes están robando el trabajo a la gente de allí, pero no no les roban el trabajo, la gente tiene que ganarse el trabajo y hacer y, y, y por sus méritos podrán llegar de donde llegan. Y el Que no tiene un trabajo es porque no quiere trabajar y porque no se <risa> esfuerza por, por conseguir un trabajo, porque no hay paro en el Reino Unido. Si tienen una tasa porque se tira porque se no. tira la parra, ¿no? Porque literalmente claro. se tira la parra y no quiere trabajar, ¿no? Claro, y Entonces pues sí, la verdad es que eso creo que ha hecho que la situación de los inmigrantes sea más incómoda, sobre todo en algunos sitios, ¿no? En Reino Unido. Porque la gente vio eso, que, que la, ya pensaban que, que inmigrantes van allí a robarle el trabajo, a robarle la riqueza, pero eso es mentira. Es un, Como tú has comentado, un mercado laboral en el cual se premia el esfuerzo, la formación académica y tu experiencia laboral. Y si tú te lo ocurre y eres bueno, pues, pues tendrás oportunidades. Si no haces nada, pues no vas a tener nada. Eso es así. Uh -huh. y no Por cierto, ¿crees que, ¿crees que el horario en el Reino Unido juega un papel importante a la hora de, de ser un país donde, bueno, es un país de negocios, ¿no? Un país con una libertad sí. económica y de mercado eh, maravillosa. Allí es muy fácil montar tu propio negocio. Sí. Eh, cuando sí. llegas, ¿no? Si montas tu negocio y llegas hasta los 12.000 libras, no pagan nada de, de impuestos, no. te permiten crecer, prosperar, eh, sí. los impuestos son más bajos que, que en España, sí. a los trabajadores que trabajan por, por cuenta ajena. Entonces te quería preguntar, ¿crees que es el factor horario? Eh, ellos comen ¿no? a las 12 de la tarde sí. o 12 y media, después sabes sí. que cenan mucho más temprano que nosotros, a las 5 y media, 6. ¿Crees que juega un papel a la hora de, de ser un mercado también eh, laboral, que le permita a Reino Reunido tener un mercado laboral más flexible y más acorde a, a, la, a, a la economía? Creo que, tiene, que, que juega un papel, no sé si es fundamental o muy importante, pero hay un factor que es evidente que, que creo que ese horario ayuda a la gente a ser más productiva, lo que yo no veo Bien, como en España hay muchos negocios y trabajos de horario partido en el cual tú vas de 9 a 2 y luego tienes 2 o 3 horas de almuerzo y tienes que regresar a las 5 y hasta hasta las 8. Creo que la gente es mucho menos productiva con ese tipo de horario porque ya te parten, te llega a la tarde ya desanimado, sin ganas y es mucho más productivo el, el sistema que hay en el Unido, en el cual tú tienes media hora, una hora de almuerzo y todo continúa. Y a las 5 tú terminas tu jornada. Y la gente tiene tiempo para sí misma, para hacer actividades de ocio o cosas que le gustan, para distraer y, y, y liberar su mente, ¿no? Pensar en otras cosas. Sin embargo, en España creo que ese es el problema, que la gente es menos productiva, porque no tiene esa posibilidad de desconectar en muchos trabajos. Entonces, ¿Sí? eso influye para la gente que sea menos productiva y tal. Es evidente que el clima también juega un factor importante, ¿no? Porque en España en el verano es muy complicado, ¿no? Si una persona trabaja en el exterior, pues es lógico que, que no se puede estar a las 4 de la tarde, ¿no? Uh -huh. es, es imposible, vamos corre correr serio riesgo para su salud, pero si hay muchos trabajos que sí se podrían ¿no? hacer. Y, uh -huh. y eso juega un, un factor importante, yo sí lo creo. Y también creo que en la cultura ¿no? de la gente allí también. Pues ellos, como te digo, la gente tiene su horario, para eso la gente allí es bastante cuadriculada, ¿no? bastante organizada y, y se organizan todas sus agendas, sus reuniones, todo está muy bien, muy puntual. Otra gran diferencia, la gente es puntual en todo momento. En todo ¿no? momento, Así, también, ¿no? Claro, claro. Eh, como más compromiso y, y sobre todo eso, cuando están en, en el trabajo, no siempre pasa, ¿no? Pero la gente creo que es más productiva. Creo que es productiva. También... Pues nos quedamos ah, con, claro. con, ese, con ese mensaje. Mm. no La gente es más productiva. No significa que trabajen más horas, pero trabajan mejor con esas horas que, que les sirven para sí. producir. Así que ese es el mensaje, mm. el mensaje que nos deja Pedro. David Jaime dice aquí, eh, aquí en, en los comentarios de Movimiento Civil: Te llevo siguiendo semanas y me he creado Facebook solo para felicitarte. Bueno, pues, pues muchas gracias. Yo llevo desde los 16 años luchando contra la partitocracia y nunca olvidaré las palabras que tuvo don Antonio conmigo. Bueno, pues nada, David Jaime, agradecerte el comentario, seguiremos peleando y abriendo los ojos a la gente, porque el problema en España no son los partidos políticos, es el sistema en su conjunto, y eso es lo que muchas veces no, no se entiende. Bueno, Pedro, eh, te quería hacer una reflexión final, esta reflexión te la voy a dedicar a ti, porque me ha gustado mucho eh, que vengas al programa, me ha hecho mucha ilusión que un compatriota mío, venga aquí a, a estar junto a mí, ya sabes que no, nos conocimos en, en el Reino Unido y que nos volvamos a, a reencontrar aquí en España los dos este verano, aunque sea por la situación del coronavirus, a mí me, me ha alegrado bastante. Así que te la voy a dedicar, la tengo apuntada porque no puedo tener todo de memoria, desgraciadamente son muchas entrevistas. Esta es la número 19 ya, pero llevamos 55 minutos y te la quería te la quería dedicar. Eh, Pedro, el general de Gaulle, en Francia, nada sospechoso en odiar a su patria, dijo que había una diferencia esencial entre un nacionalista y un patriota. El patriota ama a su patria por encima de las demás, el nacionalista odia a todas las patrias que no son las suyas. Creo que es una de las definiciones más exactas que diferencian a un patriota de un nacionalista. Y cuando uno recuerda que Jefferson dijo en Estados Unidos que el mayor patriota era el disidente, realmente una cota, a mi juicio, de manera correcta lo que esto significa. Por eso te quería dedicar esto, para mí tú eres un patriota, no eres un nacionalista, amas a tu patria por encima de las demás, por eso has querido volver a España y yo, junto con otras personas, vamos a luchar para que eso sea posible, para que tú, yo y los cuatro millones de españoles que no hemos ido de España en los últimos doce años, podamos volver a nuestro país, porque yo digo que soy un patriota porque amo, de verdad, también a, a mi patria. Soy un disidente, me he enfrentado a este sistema partitocrático que no funciona y, y creo también que nos merecemos esa, esa oportunidad en el futuro y, y debemos de pelear y no sentirnos, Pedro, como tú has comentado, que yo te entiendo tu, tu sentimiento y tu frustración, no sentirnos, como tú has comentado, un poco, eh, creo que has dicho, no, no recuerdo exactamente la palabra, no sé si has dicho eh, decepcionado, me parece, que es la palabra que te he escuchado. Yo creo que frustrado, decepcionado, también. indignado, frustrado es la persona que, que no sabe lo que quiere, no sabe, a ver, que, que, que lo está pasando mal, pero que no sabe qué proyecto hay dentro de, del sistema para, para cambiarlo. La, la, entonces Yo creo que, que, que debemos de, de, de cambiar el sistema, buscar una alternativa y no enfocarnos tanto en la idea de quejarnos. Esa es un poco lo que te quería transmitir, ¿no? de, de, de luchar de verdad y crear una alternativa unida. ¿no? Eh, así que eso es lo que, las palabras que te quería dedicar y ahora te voy a dejar un minuto de oro a ti. Vas a tener tiempo que quieras, incluso si te quieres extender un poco más, para saludar a tu familia, a tus amigos, a, a la gente más cercana a ti y, y agradecerte tu, eh, tu intervención y, y tu participación en el programa hoy. Muchas gracias, ¿no? Pues obviamente te quiero dar las gracias a ti, ¿no? Por dejarme participar en el programa. Estoy de acuerdo contigo. Si uno está frustrado, hay que intentar buscar la unión e intentar cambiar las cosas. Y por eso me parece muy bien lo que haces, porque creo que se puede conseguir algo y realmente hay que intentarlo porque hay que cambiar las cosas en la realidad. Luego, seguro que vamos a continuar, ¿no? Cuando continuar viéndonos y, y, y nuestra relación, obviamente, va a volver a Verdín, así que... No, el, día, el día 8 de septiembre, vuelvo ya. <ríe> pues <ríe> yo seguiré por allí y, y nada, y ahora ya como reflexión, pues eso, que, que sí, que yo lo digo, que, que es triste, realmente es así, la gente no tiene las oportunidades nuevas que, que deberían de tener, ¿no? Gente preparada, cualificada con carrera, para tener oportunidades, salarios precarios que en realidad no se valora el esfuerzo ¿no? ni se recompensa ¿no? esa ese, digamos formación académica ¿no? como, como en otros países donde sí se valora. Y, y creo que sí, que, que hay que intentar cambiar las cosas, hay que ser consistente, conseguir unir a la gente y obviamente sí, toda la gente que vivimos fuera yo pienso que todos nos gustaría regresar a España y y nadie quiere irse fuera, ¿no? Esa es la realidad todos, nos gustaría vivir en España, porque tenemos todo, la verdad que España es magnífico en, en muchos aspectos, pero claro, en el tema laboral somos de los peores, la, la uh -huh. realidad, y, uh -huh. y por eso creo que, que sí, que hay que intentarlo y, y tienes que seguir adelante con tu, con tu programa, con tu plataforma, y ojalá llegue a buen puerto y se consiga algo, y uh -huh. nada, yo Felicite, quiero dar un saludo a, a, a mi mujer porque ha sido muy importante ¿no? en este tiempo que, que he estado viviendo en el Reino Unido. Es cierto que solo hubiese sido más complicado, ¿no? una persona sola lo tendría más difícil ¿no? para todos estos momentos de bajón. Y eso es lo que yo le agradezco, el, el que haya estado conmigo todo este tiempo y nada, y ahora pues tenemos una niña pequeña que eso nos ha cambiado. ¡Qué, la vida qué bonito! Y, y tenemos que continuar. ¿Cómo se llama? ¿Te que... ¿Se puede saber, Sofía, Pedro? ¿Cómo se llama? Sofía, Sofía, Sofía. Sofía un nombre es. muy bonito. Enhorabuena, enhorabuena por no. ello, darle un beso Bien, a tu mujer de mi parte, un abrazo a tu familia mm. y por último quiero dejaros a todos con una frase. Pedro, no hay justicia sin libertad. Por eso en este canal apostamos por la libertad. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y darte, como ya he dicho, las gracias, y volverás a estar invitado aquí en Movimiento Civil cuando quieras. Ya sabes que puedes colaborar con nosotros para seguir creciendo, aunque haya gente que nos critique, porque nos mandan regalos, donaciones, nos critican mucho, pero hombre, de Obviamente, algo debemos de comer, ¿no? De, del aire del aire no se come. Todo el mundo tiene derecho a, a comer, no aunque sea una barra de pan. Sí. Tienes que, tienes que obviamente saber enfrentarte a todo tipo de comentarios, detractores, comentarios positivos y todo, ¿eh? es la realidad, pero por supuesto teniendo tu meta clara seguro que, que, que se consigue cambiar las cosas, aunque todo lleva tiempo y esfuerzo, pero es lo que te digo, es que la persistencia y el esfuerzo debería de tener recompensa, así que Gracias por, por tu invitación y, y, y que siga como... Gracias a ti, bueno, Pedro. Ahí al pie del cañón. Un abrazo muy grande y que disfrutes de tus vacaciones ¿eh? en España, de verdad. Sí, gracias. Intentaremos, gracias. seguro. Vamos, un saludo. Ya hasta, hasta luego. Gracias. Hasta luego.